Hola qué tal, nos encontramos en nuestro proyecto Adaman que como pueden observar ya se encuentra en un 95% de avance ya casi listo para ser entregado a nuestros propietarios el día de hoy vamos a conocer un maravilloso duplex de este departamento así que acompáñenme Bienvenidos al quinto nivel de nuestro edificio Adama. Puntos muy importantes a resaltar es la seguridad. Como todo gran edificio, aparte de ser sismo resistente, contamos con un sistema contra incendios profesional: Una tubería para el agua, a contra incendios y también para la comodidad de todos nuestros propietarios, como ustedes han visto en imágenes, tenemos ascensor hacia todos los niveles. Ahora, mi compañera Tiffany les va a comentar algunos detalles del departamento Duplex. Adelante. Muy bien, al ingresar, nos recibe esta amplia sala que, como pueden observar, tiene una increíble vista y una gran iluminación. Cabe resaltar que este espacio es de doble altura, lo que le da una sensación de mayor luminosidad y espacio. Y por este lado se encuentran las increíbles escaleras flotantes. Por este lado se encuentra la cocina, que como pueden observar, ya se están instalando los muebles 100% personalizados. Los colores y acabados de este departamento fueron 100% elegidos por nuestros clientes. Por este lado se encuentra el área de servicios, que puede ser utilizado como lavandería o con los fines que los clientes consideren convenientes. Bienvenidos, en el primer nivel de este hermoso duplex encontramos una habitación. Pueden observar que también ya estamos en de los acabados. Puntos tenemos una iluminación muy bien distribuida Tenemos los tomacorrientes, los interruptores, interruptores Y la iluminación natural que es muy importante En esta parte de aquí nosotros encontramos un baño compartido Un baño del primer nivel para las visitas Para aquellas personas que tú quieras recepcionar en este club Ahora vamos a ir a la parte más íntima a la parte de las habitaciones que se encuentran en el segundo nivel. ¡Nos vamos! Ahora nos encontramos en el área más íntima de este departamento, donde se encuentran las dos habitaciones. Estas dos habitaciones fueron personalizadas por nuestros propietarios ya que ellos decidieron que haya un baño en cada habitación. Como pueden observar ya se está instalando la mueblería y también se puede resaltar que esta habitación cuenta con una ventana que conecta visualmente con la sala. Por favor acompáñenme a la segunda habitación. Desde Ancosur queremos brindarte la mejor experiencia. Ven y sé parte de nuestro equipo de inversionistas y propietarios. Conoce nuestras oficinas para asesorarte en temas de cómo comprar una propiedad, arquitectura, estructura y lo más importante, opciones de financiamiento. Nosotros somos Ancosur. Vive diferente. Nos vemos.